Hola, soy el profesor Gorka Palacio y eh, en este vídeo os voy a hablar de una tarjeta Visa eh, que sobre todo se puede aconsejar a las personas que están metidas en el mundo de la criptoeconomía porque lo que vamos a conseguir es precisamente poder gastar eh, esas criptomonedas, eh, diferentes criptomonedas que tengamos eh, con nuestros wallets o carteras. ¿no? Bueno, eh, a las demás personas que no estén metidas en el mundo de las criptomonedas, pues bueno, pues si algún día entran, eh, esta es una opción. Yo, de todas formas, no, no quiero aconsejar nada, simplemente expongo mi experiencia y eh, vamos con ello. Eh, esta es la, la Visa MCO, o antes conocida como Mónaco eh, Crypto, eh, ahora es crypto.com, antes era Mónaco Visa. Entonces, ahora se, se dice MCO Visa. Este proyecto nace en el año 2006 y su CEO es eh, Chris Marzalek. Uh, consiguen eh, en aquel año en el 2016 uh, casi 27 mi millones de dólares para empezar este proyecto y eh, hoy en día pues bueno ya son más de o somos más de 5 millones ¿no? las personas que tenemos esta esta visa ha habido cambios en estos en estos años y eh, os recuerdo que lo primero que tenéis que hacer es ver dónde está situada dentro del, del mercado de, de la criptoeconomía. En, si entráis en la página web de coinmarketcap.com, ahí veréis que está en el puesto eh, 32 eh, a día de hoy, último día de enero del 2021. Tiene una capitalización bastante grande porque estamos hablando de nada más y nada menos eh, que de 1.413 millones de, eh, de market cap, capitalización de mercado, y un precio eh, de, su, de su token, que el token se llama eh, CRO, recordar CRO es el token de, de Crypto.com, y tiene un valor de 0,5, 0,6, eh, ahí viene a fluctuar, ¿eh? eh Vais a ver que como en todas las eh, criptomonedas eh, siempre van para arriba y para abajo constantemente, pero bueno, yo os doy como referencia para que sepáis eh, 0,5 eh, lo que puede valer un CRO. Entonces, para conseguir eh, esta visa eh, tiene una serie de condiciones eh, que vamos a, a ver. Eh, ¿Qué es lo bueno de tener este tipo de visa? Bueno, pues que nos va a permitir el... Uh, tener una tarjeta de débito por la que gastamos uh, las criptomonedas uh, que tenemos, no todas por supuesto, pero las principales uh, que se admiten dentro del, uh, de la aplicación que, es el, que ahora es uh, crypto.com, la aplicación de, de CRO, de esta visa de Mónaco. Y, y entonces, pues bueno, pues vamos a ver que vamos a ir. Uh, no solamente el gastarlas, también en esta aplicación nos va a permitir cambiar de una moneda a otra, de una criptomoneda a otra, poder pasar de una visa a otra cierta cantidad de dinero, muchas cosas que se pueden hacer con algo más que una visa, que en el mundo de la criptonomía ya sabéis que es un amplio abanico. Pensemos que en estos momentos, cripto.com, eh, tiene el valor de 0,5 hemos dicho y eh, en circulación eh, los CROs que tiene crypto.com eh, pues son nada más y nada menos que casi 23.000 millones uh, de CROs ¿eh? los que hay en el mercado de los cuales pues bueno prácticamente un tercio menos de un tercio todavía eh, está se está usando Bien, eh, hay diferentes, entre, si entráis en la, en la página web de Crypto.com, con Y, Crypto.com, vais a ver que tienen uh, diferentes uh, colores para las um, para las uh, visas que, eh, que ofrecen. ¿no? Um, tenéis la gratuita que es uh, la azul, luego tenéis esta que es la rubí, eh, la que tengo yo, la de color rojo o rubí, eh, ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos, que son las más populares? Bueno, pues la, la, la azul es gratuita, os va a tardar mucho en llegar eh, y no tiene tantas ventajas como, como esta, la rubí, que es yo creo que la que eh, más éxito está teniendo. Bien, eh, hasta hace poco, justo en este mes de enero, eh, han cambiado um, eh, las características de esta tarjeta y antes, eh, para poder pedirla, eh, lo único que nos pedían era una inversión de 5.000 CROs, eh, cuando yo la cogí el año pasado eran más o menos unos 123 euros, um, y... Eh, hoy en día, pues eh, esos 2.500 CROs ahora ya en enero eh, piden 5.000 CROs para obtenerla. Y eh, ese dinero no se pierde. ¿Por qué? Porque esos CROs los vais a tener ahí y lo único que piden es que durante seis meses eh, no los podéis sacar. ¿eh? Seis meses que vais a tener esos CROs y para poder obtener las ventajas también que os voy a decir. Porque con esta tarjeta Ruby... Uh, tenéis la posibilidad de Spotify, tener Spotify Premium gratis. Uh, estoy hablando de casi 10 euros todos los meses uh, pudiendo utilizar uh, Spotify con vuestros podcasts uh, con un montón de podcasts uh, y de música, pues bueno, ya sabéis lo que tiene Spotify. Por lo tanto, 10 euros todos los meses que os estáis ahorrando porque uh, al pagarlo con la tarjeta Uh, Mónaco Visa, MCO Visa, eh, automáticamente, pues bueno, eh, se da gratuitamente, ¿no? Pero aparte, aparte de eso, luego vais a tener un, una vuelta de dinero en las compras que hagáis del 2%. Ese dinero lo pagan en, en CROs, es verdad. Uh, y por eso tenéis que tener en cuenta uh, el valor en ese momento que tenga el token férreo. ¿eh? A día de hoy es 0,6 6 céntimos de euro, y, y bueno, pero sigue siendo un 2%. Y si el férreo sube en valor, pues tanto mejor para todos. ¿no? Concretamente, yo os explico mi caso. Yo cuando la compré, eh, cuando eh, obtuve esta tarjeta, eh, me costó 123 euros, es decir, 2.500 eh, CREOs, y hoy en día se han convertido sin hacer nada en 300 euros. ¿Cómo? Bueno, pues porque aparte de lo que os estoy diciendo, de Spotify gratis, de que hacéis la inversión de CREOs, de esos 2.500, ahora son 5.000 CREOs, eh, pues bueno, pues eh, yo he tenido la suerte de que... Amigos han cogido la, la, esta tarjeta, tarjeta Visa, Ruby, y eh, automáticamente ellos han recibido 25 dólares y otros 25 dólares. ¿eh? Por lo tanto, en mi caso ha funcionado el sistema de que eh, vosotros vais a obtener, eh, cuando alguno de vuestros amigos haga esta misma tarjeta, un dinero. ¿eh? Y, y sigo con ello. Eh, aparte de este color o de estos dos colores que son el, el azul uh, y el rubí tenemos más colores. En cuanto a la que es gratuita, eh, os digo que uh, cuando se utiliza, eh, hay una, eh, os devuelven dinero, el 1% solamente, con la roja, con la ruby, es el 2%, con la eh, azul es el 1% y no tenéis uh, Spotify gratis y, y otra serie de, de cosas que vamos a ver ahora. Bueno, eh, las siguientes eh, tarjetas los siguientes colores, es el verde. Ya os exige eh, hacer una inversión de 50.000 CROs, 50.000 CROs para obtenerla, pero eh, a cambio tenéis 3% que os devuelven en las compras. Spotify tenéis gratis y también Netflix tenéis gratuito, os lo paga... Eh, crypto.com eh, es una buena opción para tener eh, Spotify y Netflix eh, gratuito eh, la inversión es bastante más grande claro es pasar de 5.000 cerreos a 50.000 cerreos eh, con las uh, tarjetas verde o, o, o azul oscuro eh, todavía queda otro otro color otros dos colores que son el plata o el color plata o el color tierra que son visas que os van a exigir 500.000 cerreos. Pasamos de 50.000 cerreos a 500.000 cerreos. Pero las ventajas son mucho mayores porque es el 5% de las compras, en las compras que os van a devolver. Spotify gratis, Netflix gratis y Amazon Prime también. Aparte de eso, eh, tenéis un 10% de descuento en Expedia. Eh, bueno, y otra serie de, de, de ventajas. Eh, yo creo que realmente puede merecer la pena para, para todas esas personas que tengan una gran cantidad de dinero eh, y quieran hacer una, una inversión que puede ser interesante. Y por último está la obsidian, la tarjeta negra, que es la que eh, más vale, por decir así, eh, en la que exige una inversión de 5 millones de CROs pero que sube eh, el dinero que se devuelve en las compras a un 8%. Aparte de eso, tenéis también, por supuesto, Spotify, gratis, Netflix, Amazon Prime, también el 10% en Expedia y otra serie de ventajas como que en Airbnb eh, un 10% también de uh, de, eh, de quite, ¿no?, y eh, aparte de eso pues bueno un acceso especial en los aeropuertos a la sala vip eh, etcétera bueno eh, esas son las tarjetas eh, yo como os digo mi experiencia ha sido muy buena ya la estoy utilizando eh, funciona bien pero eso no quiere decir que os la aconseje eh. Eh, tened eh, cuidado eh, es una visa para usar y para los que estamos en el mundo de las criptomonedas que tenemos ya eh, unas cuantas eh, de ellas pues bueno pues no está mal porque eh, sabéis que con la aplicación que se llama crypto.com podéis eh, tenéis diferentes eh, billeteras para vuestras vuestros ethers vuestros eh, bitcoin BTCs, vuestros eh, bitcoin cash eh, y demás eh, monedas, también incluida el token eh, CRO de Crypto.com que es una interesante idea que nació allá por 2016 y que es una realidad eh, porque está realmente entre las, uh, las grandes criptomonedas o grandes proyectos de la economía, eh, de, de la criptoeconomía que ha nacido con uh, Bitcoin, que nació con Bitcoin allá por... Uh, hace 12 años, ¿no? estamos en el 2001, ahora mismo en el 2021, ahora mismo hemos uh, hecho el cumpleaños, el duodécimo cumpleaños de, uh, del invento de, de Bitcoin y de Blockchain. Y, y esto va sobre blockchain, por lo tanto, eh, seguridad hay. El problema es eh, que, tener, que tenéis que tener cuidado con los tokens eh, pequeños, con los proyectos eh, pequeños que muchas veces eh, y medianos que muchas veces eh, eh, son timos, por decirlo de alguna forma clara. ¿no? Bueno, pues esto ha sido todo. Eh, esta es la visa, os la he presentado. Viene en un estuche muy bonito, que aquí en este momento no lo tengo. Os tenéis que bajar la, la aplicación de Crypto.com, tanto para Android o para IOS. Y con esa aplicación pues bueno vais a poder eh, ver el, el, la clave eh, que os van a dar para, eh, para usar la Visa. Eh, vais a tener que meter la clave cuando hagáis las compras y eh, un reembolso, nada nada malo, del 2% más Spotify gratis. Todo eh, precisamente eh, poniendo en estos momentos 5.000 CROs eh, en vuestra cuenta, que después los vais a poder eh, utilizar. Por lo tanto, eh, no es que os vaya a costar eh, gran cosa, gran dinero, el tener un, una visa eh, tan bonita como esta, porque ya veis que es eh, metálica. Gracias.